Hola amigos del blog, vamos a ver una actividad que está relacionada con el experimento aleatorio de lanzar dos dados para explorar la ley de los grandes números la idea es darles un problema relacionado con el experimento en la descripción dejamos un ejemplo y a través de una actividad guiada trabajar con distintas cantidades de lanzamiento para que ellos puedan de manera individual conjeturar eh, lo que dice la ley de los grandes números miremos la planilla acá tenemos los dos dados de la fila 2 hasta la 500 tenemos el número de lanzamiento y acá la suma de ambos dados por ejemplo el dado 1 salió 3 el dado 2 salió 6 y su suma da 9 esta de acá es los posibles números de la suma que es obviamente de 2 hasta el 12 y la cantidad de veces que sale cada número suma según la cantidad de lanzamiento acá tenemos la probabilidad de que salga cada número suma y la realidad, es decir, el número de veces que sale el número suma indicado dividido por el número de lanzamientos total la idea es que a medida que se vaya aumentando el número de lanzamientos ellos vayan comparando estos dos estas dos columnas y pueden ver que la diferencia positiva tiende a 0. es decir que se cumple la ley de los grandes números un punto importante es el comando aleatorio acá el comando aleatorio que usamos es aleatorio entre 1 y 6 es decir nos entrega un número natural entre 1 y 6 que son las posibilidades que tiene el dado además Podemos simular cualquier experimento aleatorio que tenga sus posibles resultados X probable, Asociando a cada resultado un número y luego contando cuántos para usar el comando aleatorio entre 1 y el número total de resultados posibles del experimento. Por ejemplo, en la moneda tenemos dos resultados X probables, cara y sello. Entonces podemos asociar el 1 a cara, el 2 a sello y luego usar el comando aleatorio entre 1 y 2 para así obtener cara o sello de forma aleatoria bueno, espero que les sirva un saludo